iba a decir con el paso de los años que ya no soy aquel niño aunque recuerdo el pasado y a la que ya soy mayor la ilusión no la he perdido cuando se acercan mis nietos y dicen Ya yo te quiero al oído Mi bien y mi haréis Son para mí dos luceros Que me han hecho recordar ¡Qué grandes son los abuelos, mi piel y mi alegría, son dos ángeles del cielo, me alegan el corazón, diciéndole a yo te quiero! me lo iba a decir. Lo que se quiere a los nietos, pues son lo más parecido a tus hijos de pequeños. Y ahora que somos mayor, los nietos son la alegría. Cuando se acercan corriendo y dicen, amor ya ya mía, mi bien y mi alej, son para grandes son los abuelos, mi bien y mi Aleix, son dos ángeles del cielo, me alegran el corazón, diciendo ya yo te quiero. Mira, Son dos ángeles del cielo, me alegran el corazón, diciendo ya yo te quiero.